Yeah. Naciste dormida al costado del camino, date cuenta, autos pasan como estrellas en el suelo, Intocables como la pena en ese bar clandestino O sea, o sea. morir sin consuelo No me analice Ni te paralice que el prisa, Déjalo curice Salgamos de quilla te dan el cielo brilla, Que levante millas Mejor que le pises ah. Yeah. Y yo, que más quisiera? Que despertar imaginando realidades placenteras. La plaza entera escribe porque cambia rimas por ojeras. Se comió la peli y se colgó la cuerda. Cerdo revolcate con la cerda. Todos locos en la calle y en la celda. Callos en las manos, en el lápiz y en la lengua. Más ácido que en fiesta de Panatequia. <tose> Yeah. Caíste rendido por confiar en el destino No existe nostalgia en el olvido Marcial, arte o ley como instrumento destructivo Herramientas de poder ejecutivo Siente el estallido, no es de mi guitarra Mira el infinito con esa sonrisa guarra No se quema con nada de lo que agarra Tiene callos en las manos de tanto escribir barras Seguí por la ruta intervalniaria Tengo un viejo conocido de la secundaria Con las cosas necesarias para el fin superior Explotar al ministro del interior Así que, no me analice, ni te paralice Limpio el parabrisa, déjalo curice Salgamos de aquí ya, nada dan el cielo brilla Que levanten millas, mejor que lo pises